La verdad es que eh, la renuncia del Intendente Pablo Milat eh, me provoca eh, pensamientos encontrados. Por un lado, eh, creo que eh, es una pena eh, que él se vaya en medio de la pandemia, cuando necesitamos eh, que se asuman los liderazgos y que se ejerzan pensando en hombres y mujeres de nuestra región. Y por otro lado, me alegra porque se transparenta finalmente eh, una, un rumor que está instalado hace ya algún tiempo y eh, Pablo Milat eh, define dónde están sus opciones. Yo espero que el presidente nombre a una mujer o un hombre comprometido con la región, con las 30 comunas de nuestra región, con el sur y con el norte, y que nos aboquemos por un lado a la urgencia que hoy tenemos, que es la pandemia, y por otro lado, al proyecto de Región, que es un tremendo desafío para hombres y mujeres de nuestra tierra.